El Ministerio de Medio Ambiente surge a, la, a raíz de la ley 6402 00 eh, cero, cero, y es el que está llamado a hacer cumplir esa ley, es decir, el Ministerio es esa ley en el 2000 que fue que se instauró el Ministerio y el Ministerio tiene varias aristas el Viceministerio de Gestión Ambiental donde los permisos eh, se trabajan ahí la calidad y las dif diferentes solicitudes, el viceministerio de, Su Vice de suelo y agua, que tiene que ver con todo lo que es minas no metálicas, cuencas hidrográficas eh, y suelo, y también eh, una unidad de, de convenios internacionales está el viceministerio de cooperación internacional el, el viceministerio costeros y marinos, y el viceministerio forestal, y el viceministerio de biodiversidad y áreas protegidas. Todas son, estas, seis, son, sí, seis viceministerios. son seis viceministerios, cada uno con funciones específicas. Perfecto. En el caso del viceministerio de suelo y agua, tiene tres direcciones y un complemento de convenios internacionales, de, de proyectos internacionales. El, la primera dirección que tiene es la dirección de minería que en esas se enfocan todo lo que son agregados: piedra calizas, caliches, material de relleno, mármol eh, y coralina y esas cosas, arenas y esos materiales. Y ahí tiene también un sinnúmero de, de parámetros, de reglamentos para cada una de esas. Hay permiso, hay enojeción y la parte que es de cuencas hidrográficas aguas y suelo, eso se dedica estrictamente, así como su nombre lo dice, a trabajar en agua y la otra dirección a trabajar en suelo, conservación de suelo y cuidar también la otra parte, lo que es la calidad del agua y de las cuencas arriba. Para que usted tenga una idea, nuestro país, que esto es algo de primicia que le voy a dar, okay. nuestro país tiene 107 cuencas hidrográficas. 15 de ellas representa el, 85, el 86% de la demanda que tiene el país de agua, tanto agrícola como de consumo humano o empresarial, industrial. ¿Qué sucede? Esas cuencas hidrográficas tienen que tener medidores, tienen que tener eh, sistemas que puedan medir la precipitación, la humedad, la escurrentía y todo el proceso que se da en la parte hídrica. La mayoría de esas cuencas lo que hay son aparatos obsoletos, viejos. También deben de tener medidores de niveles de los ríos para prevenir, eh, para prevenir problemas en zonas vulnerables y también estar al tanto de lo que está pasando allá arriba y cuidar vidas abajo, además de vidas propiedades. ¿Qué sucede? La mayoría de las estaciones depende de una persona... Que esté subiendo y vaya allá a tomar datos y esas cosas que antes podían haber funcionado bien, pero ahora en los tiempos modernos, lo que nosotros necesitamos es en todas esas cuencas tener eh, medidores inteligentes, estaciones inteligentes ahí que a través de un software nos den la información al tiempo real, igual que los niveles de los ríos. ¿Para qué? Para nosotros, saber cómo van funcionando las cuencas, cómo van funcionando los ríos. Al día de hoy, 16 años después de tantos. Eh, eh, de 16 años después de gobierno del PLD, nosotros tenemos todas las cuencas que hay que ponerles medidores inteligentes a todas. Es decir, estaciones en cada uno. Eh, eh, varias estaciones. Una cuenca te comprende a ti muchos kilómetros cuadrados, depende del tamaño. Por ejemplo, la de Jaya es, es una microcuenca. Son 47 kilómetros cuadrados. Tú la podrías resolver con una o dos estaciones. Pero una, una estación grande, como es la estación de, de Jack del Norte o, o de Yuna, o Yuna, tú necesitarías por lo menos 10 a 15 estaciones trianguladas para que me envíen los, los detalles al satélite, el software te lo envía a ti al celular. Entonces, de ahí entonces tomar decisiones para hacer trabajo. Coger esas estadísticas y tú poder planificar. Hasta ahora las estadísticas que tenemos son estadísticas que están cuestionadas, porque dependen de individuos que vayan, tómense, el día que no van lo hacen de la casa, puede ser, o lo hagan de la cama, puede ser, o, o las estaciones estén ya obsoletas, viejas, que no sean eficientes, todo eso puede pasar. Entonces necesitamos eso de, de primera mano. Lo otro es nosotros no tenemos un inventario hídrico en el país. El último que se hizo de las aguas subterráneas que nosotros tenemos como reserva estratégica se hizo en 1985. Ya existen tecnologías tecnología eh, que se usa mucho en, en la parte del petróleo que tú a través de un de satélites que tienen empresas puedes tú calar mil metros hacia abajo y tú puedes tener un estudio geotérmico, geohídrico de la cantidad de recursos hídricos que tú tienes eh, como nación, como país. Y así tú también establecer eh, planificación y trabajo y proyectos. Lo otro es, no tenemos un inventario minero. Al día de hoy, las minas que hay en el país, tanto seca como mina de, de parcela, de ríos y cosas por el estilo, no tenemos un inventario minero. En el 17, todas las licencias que habían sido otorgadas por el anterior ministro eh, Esteves. Esteves. Sí. No, no, no, Esteves no. Ah. El anterior. Brito. Brito. Fueron, fueron detenidas todas. Para empezar de nuevo. Entonces las empresas tuvieron que empezar de nuevo. ¿Por qué sucede? No había una respuesta de personal para los trabajos. Y simplemente de casi 400 se han podido trabajar 60. Para que ustedes tengan una idea de lo que encontramos nosotros. Primero que el computador que pertenecía a esa área de viceministerio se lo llevaron. Lo otro es... Espérate, Fulvio, espérate. Bueno, se, lo llevaron, lo, llevaron? se o sea, lo llevaron, se lo llevaron, se lo llevaron. Es decir, que no es una ficción cuando se ha dicho que se han llevado los discoduros no, en no, otros lugares. Eso no es una ficción. También teníamos eh, eh, drones que se lo llevaron. También tendríamos. No lo han buscado. Te, yo, sí, sí, sí, sí, sí. Lo estamos buscando. También ¿tú sabes, teníamos ¿tú sabes GPS. ¿Por qué se lo llevaron? Porque se parecen muchos ladrones y drones. <risa> teníamos <risa> también. <risa> el ladrón que roba ladrón. Exactamente. 100 años de peso. Teníamos, teníamos el ladrón que roba. Un dron, que teníamos que también GPS. Eh, teníamos unidades de de estudios de agua también bueno, eh, los GPS, no aparecen los ¿Qué, GPS ¿qué, GPS qué nos actúan, encontramos usted, el trabajo de ustedes se basa en GPS para poderlo hacer sí sí todo todo todo y también eh, instrumentos para hacer batimetría en los en los ríos en los lagos en las presas diferentes estudios tal. que se hacen eh, qué encontramos apenas se usó como el 20% de lo que estaba presupuestado en los proyectos que estaban presupuestados, pero el, el, el presupuesto estaba agotado. Mm. Muchas eh, actividades que tienen que hacerse de supervisión se detuvieron la semana pasada por falta de gasoil. ¿Por qué? Porque se lleva, eh, bueno, usaron todo el presupuesto. Fulvio. Todo el presupuesto y quedamos prácticamente... fue como para empezar de nuevo, mm. en las direcciones, dirección de agua, dirección de suelo, dirección de minería, yo necesito ahí ahora mismo 15 técnicos, por ejemplo, que no, no los hay, no los hay, no lo dejaron, para hacer supervisiones, para hacer trabajo de campo. ¿Térmico te refiere a, para hacer a trabajo, especialista en el tema? A especialista en el tema. Okay. ¿Qué encontramos también? <coughs> Científicos graduados en Rusia y graduados aquí en especialidad en tema de agua en tema minero ganando 40 mil pesos ganando 37 mil pesos un desfase total en lo que es eh, la administración pública el más lo que le toca por su preparación sí, a eso claro. a estos técnicos entonces Valorar el trabajo. prácticamente 40, hay que ustedes lo pueden Prá perder prácticamente y irse a otro lugar prácticamente, hablando, prácticamente hay que hacer el ministerio nuevo no me diga, no nuevo Fulvio. prácticamente ¿Cómo? hay que hacerlo nuevo inventario minero trabajar en las cuencas otra cosa el caso de las minas allá se dan 57 servicios 23 están online que usted puede accesar y puede recibir sus servicios el caso de la mina los mineros de todo el país cruzan por ese viceministerio y hay que estarlo atendiendo, dedicarle tiempo porque somos una persona de servicio. Pero hay que llevarlo a hacerlo online. Hay instrumentos. Tenemos una plataforma que ya en un, en un par de meses vamos a tener ya piloto online. Con las, que están bien establecidas y tienen su licencia. ¿Para qué? Para evitar la trachumería que se hacían ahí. Eh, eh, con la burocracia y todo lo que había que hacer ahí. Ahora vamos a facilitar todo ese proceso para que los eh, servidores llenen un formulario, se le dé eh, seguimiento con las supervisiones y también vía satélite con un software que nos va a estar dando todas las informaciones al día y desde ahí con un botón de pago ellos puedan realizar todas sus actividades de una manera legal, de una manera diáfana y transparente. Fulvio. Todo eso va a haber que hacer. Fulvio. Oh, eh, sí. bien, Carolina. Adelante. Gracias Francis, eh, tú nos has dado una panorámica general de todas las situaciones que han encontrado allá en el ministerio, que de alguna forma uno lo sabe, pero escucharlo de manera directa, eh, tú que estás ahí. ¿Qué esperar? O sea, ¿cuáles son las expectativas? Ya nos ha dicho que prácticamente hay que reformarlo, pero a corto plazo, que se pueda sentir un ministerio diferente. No voy a citar lo que ya sabemos sí. de, de las diferentes, de los diferentes ministros que han estado y el sí. mal manejo que entendemos que tiene ¿Cuáles son las expectativas? Mira, lo primero es que todos los viceministros trabajaban como islas independientes. Ahora no. Ahora estamos todos juntos, ayudándonos y apoyándonos unos a otros y tenemos un ministro con una vocación de servicio única ¿qué ha dicho él? somos el equilibrio estamos en el centro por una parte la parte ambiental por otra parte la parte de los eh, usuarios nosotros somos el equilibrio y voy, eso ha dicho el ministro, siempre a trabajar en base a la ley a los reglamentos sin salirnos de esos reglamentos que nos rigen como, eh, como Ministerio de Medio Ambiente Y en base a eso La ciudadanía puede esperar Una transformación total De un servicio eficiente Apegado a la ley Siempre Apegado a la ley Y revolucionar esto de tal manera Que la ciudadanía pueda Participar constantemente En todos los proyectos De rescatar, de cuidar Y de proteger el medio ambiente bien. Bien. una cosa en días pasados yo hice un comentario de que qué bueno que tenemos a Fulvio allí, sobre todo conociendo nosotros la, nuestro entorno en San Francisco de Macorís, la provincia de Eduardo. ¿Se podrá corregir la forma indiscriminada, indiscriminada que se aprovechan empresarios del agregado? cuando vemos camiones que durante la pandemia estuvieron abasteciéndose de los ríos de acá, de Yuna y de, y de Gima, ¿se ¿no han tenido, tú tiene algún plan para eso, para contrarrestar eso, por lo menos regularlo? Claro que sí, claro que sí. Ya, ya fue puesto en posición el coronel Cepeda, Ambiori Cepeda, del CEMPA, un coronel de mucho prestigio, que está reformulando todos los campamentos de CEMPA en todo el país y todos los que van a ser provinciales están buscando con la mejor eh, intención de que sean personas de bien Fulvio. uniendo a eso a los técnicos que tienen que ver con esa parte que tú has tocado en la parte de los ríos muchas veces nos confundimos hay áreas de parcelas que los ríos por cientos de años sí, han sí. dejado ahí montones de arena. Correcto. Que eso se le hace evaluaciones, se hace estudio. y en muchos de los casos Correcto. se le da el permiso regulado. Y se ve trabajando desde ahí, sí, sí. pero eso. es con, con un permiso dirigido y también con un manejo medioambiental Sí. Eh, que es permitido. Eso iba a decir porque respecto. yo no creo que ninguna compañía no. de agregados sí. vaya a un río. Sin ningún tipo de permiso. No, eso se, ver, hace, pues, eso se hace. Eso se hace. Uno cree que, que que eso no puede suceder. Yo lo dudo. No, pero ay, lo hacen. Quizá lo, quizá lo harán los lo, lo, lo en Guaguita y en Castilla. No, no, no. Si no compañía, lo hacen. una ay. compañía eh, constituida no, no, no va a poner conviene, en riesgo. No que, le conviene. O mira, lo hacen. Las empresas formales, ¿tú te refieres a eso? Exactamente, una empresa formal. Lo están haciendo. grandes sí, inversiones. Vamos a ver qué dice Fulvio, que sí, es el más conocido. no, no, que no le conviene. A una empresa formal hacer eso no le conviene. Porque va. Primero su permiso se le va a rescindir, claro. se le va a quitar su código y luego y también la, su es. maquinaria. La, ¿La multa? Las multas claro. que son bien fuertes, bien duras, no sí. le conviene a una empresa bien establecida Fulvio, hacer ese tipo de cosas. me preocupa cosas. la parte de lo que tienes que ver, lo, lo que lo denunciaba con relación a, a los equipos que, según tú, no se encontraron. Hay un inventario claro. que toda institución tiene. Sí, sí, claro. ¿Ustedes ya eh, sí. prepararon estos documentos para entregárselo a, a la Procuraduría, sí, sí, verdad, sí, para sí. que accione? La parte legal está haciendo su trabajo, solo que en este caso es lento. La parte de la justicia tiene su tiempo y claro, hay que dárselo, claro. pero Muy sí bien. se está haciendo. Muy bien. El claro. asunto de la designación, vi que lo tocaste, eh, pero he visto que no se han designado los directores eh, regionales son, o, o, provinciales. o provinciales. Provinciales, provinciales ¿cuál es el perfil que ustedes quieren? porque el hecho de no haberlo nombrado parece ser como que se está buscando un perfil adecuado sí. para esa posición, aunque tú más o menos lo dijiste hace un momento, sí, pero se, ¿cuál es el perfil? se está buscando una persona que sea identificada con el medio ambiente pero que no sea un fanático Exacto. tiene que ser una persona equilibrada tiene que ser una persona que sepa tomar decisiones y sobre todo decisiones en equipo. Porque en estos casos se, se, se tocan muchos intereses y también la persona puesta en esas direcciones provinciales se le da un poder institucional que tiene que saber administrarlo. Y es por eso que además de ser una persona que haya sido seleccionada por la Comisión Política Provincial, debe de ser una persona que cumpla primero con la honestidad y con el equilibrio emocional. Ok, magnífico. Am Amado, tenemos eh, muchos mensajes acá en relación ah. a, sí, a nuestro Ahora, compañero